Bienvenido al NUC Creación y Actividades de Gamificación con Flippity. Este NUC presenta las generalidades y potencialidades de la gamificación en el aula a través de la exploración de los recursos y actividades que se encuentran en el sitio web flippity.net, con los cuales podrá realizar una gestión de clase que resulte más lúdica, motivadora y práctica. La metodología del curso es de autoaprendizaje, lo que significa que podrá avanzar a su ritmo con la ayuda de herramientas dispuestas en el aula. A su vez, tendrá acceso a tutorías sincrónicas, con un tiempo de respuesta inferior a 24 horas, de lunes a viernes. El NUC estará activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tiempo en el que podrá visualizar los recursos educativos y realizar las actividades. Durante sus prácticas, tendrá acceso a un aula de entrenamiento, en la que podrá aplicar los aprendizajes desde el rol profesor. Le invitamos a ingresar al aula, conocer las actividades en el cronograma general, revisar la información que está ubicada en cada una de las pestañas o fichas del menú y acceder al contenido donde encontrará el material de estudio. Revise cada uno de los videos que hacen parte de la multimedia, realice las actividades de Revisando mi conocimiento que le ayudarán a reconocer lo aprendido mientras practica con actividades en flippity.net. Estas las puede repetir las veces que desee hasta lograr el 100%. Luego, responda a las preguntas que hacen parte de las actividades evaluativas de Evidenciando mi Aprendizaje, que son las calificables y las que deberá aprobar para lograr certificarse con una nota mínima de 3. Le invitamos a participar activamente de este curso. Recuerde que crear y utilizar recursos educativos e interactivos que apoyen la gestión del aula y las estrategias de gamificación en un entorno virtual de aprendizaje le brindarán habilidades para un mejor desempeño con sus estudiantes en las aulas mariacano virtual bienvenido